Cinco, cinco, cinco, probando Ok, ok, ok, ok Ok, sí, pues perdónen ustedes Ah, ok, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos Ok, pues sí, muy, buen, muy buenas noches a todos. Ay, ahora sí. Pues, ¿cómo están? Y bienvenidos a otra edición más de los podcasts, los podcasts de FAPI. Bueno, pues les doy la bienvenida a esta. Les doy la bienvenida a esta ocasión, a esta reunión, cuando son las 9.44 de la noche. De esta noche, hermosísima noche de viernes 6 de mayo del 2022. 2022 estamos a 16 grados. Y se reportan lluvias. Se reportan lluvias en todos lados. Eh, entonces, eh, pues mucho cuidado. Eh... Un pequeño servicio a la comunidad por parte de la colonia industrial aquí en la Ciudad de México. Se reportan varias explosiones de varios este, transformadores alrededor de la colonia. Entonces, eh, si estás escuchando esto <coughs> y de algún modo eh, ya no hay luz en tu casa, quién sabe cómo lo estás haciendo para escucharlo pero eh, tienes que reportarlo, reporta los, los números de emergencia, porque al parecer es una situación que se está dando en todos lados, no nada más aquí, eh, en toda la Gustava Madero también hay explosiones de transformadores en Polanco, entonces, pues mucho cuidado. Pues ahora sí, ¿qué ha pasado? Vamos a empezar bien como se debe. Vamos a empezar bien como se debe, pues, porque pues, ya estamos aquí, ¿no? Ha pasado de mucho, ha sido una semana muy extraña. Ha sido una semana muy fuera de lo común. Ha, estado, ha hecho mucho calor, hace mucho frío. Eh, ya no sabes ni qué llevarte. Ya no sabe uno si llevar este... Ya no sabe uno si andar con chamarras, si andar con... Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar porque tenemos bastantes noticias. Perdón, ustedes estábamos teniendo una pequeñísima... Ahí está. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Tenemos varias. Esta acabamos de ponerla ahorita. Tita. Eh, esta dice Ok, esta dice eh, Tenemos una fuerte fuerte granizada en Ciudad de México, activa alerta amarilla. Eh, en medio de la contingencia ambiental, que por cierto se estaba llevando a cabo eh, En México, la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos activó la alerta amarilla por una fuerte lluvia y granizada dentro de la capital del país. A través de redes sociales se dio a conocer que en demarcaciones como Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Ira eh, Benito Juárez están siendo afectadas por fuertes lluvias y actividad eléctrica. Asimismo dio a conocer que a lo largo de la Ciudad de México se reportan encharcamientos y caída de granizo por lo que se les invita a extremar precauciones. Eh, mucho cuidado para los que ya llegaron, esperemos que hayan llegado con bien Para los que aún no llegan, mucho cuidado, mucha calma porque te esperan en casa Entonces, eh, vamos a empezar porque hubo... Hay una cosa muy curiosa que está ocurriendo eh... Sigue lloviendo <risa> eh, Hace poquitito, eh, esta noticia no sé cómo la puedas llegar a tomar eh, Pero perdón, es una noticia... este Hace la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, eh, acaba de dar a conocer que eh, muertes por COVID, eh, sobre todo en México o en el mundo, podrían ser del, más del doble de lo que se ha reportado por gobiernos internacionales. El número de muertes atribuidas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 fueron subestimadas, confirmó la OMS, que este jueves estimó que el total de decesos en realidad se eleva a 14.9 millones de personas que perdieron la vida por COVID-19 alrededor del mundo. Cifra muy superior a la marcada anterior que era de 6.2 millones de personas alrededor del mundo. Eh, lo que representa... Eh, un punto de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones eh, de fallecimientos contabilizados. Este total incluye los 6.2 millones eh, notificados oficialmente. O sea, la, la cifra fue... se disparó. Eh... Eh, el resto corresponde a muertes causadas por el COVID, pero que no fueron notificadas como tales, así como aquellas causadas por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas debido a la sobrecarga que sufrieron los sistemas sanitarios en la etapa aguda, en la más aguda que justamente estaba por estos días en pandemia. En este resultado también han influido muertes que desde cierto punto de vista se pudieron evitar, debido a que los confinamientos Redujeron el riesgo de accidentes de tráfico y ocupacionales. Eh, el 68% de la, de la mortalidad, o sea, el 68% de casos más marcados, se concentraron en 10 países. ¿Adivinan qué país va a estar en esa lista? Eh, decíamos el mayor número real de muertes relacionadas por COVID-19 se registró en la India con un total de 4.7 millones 4.7 millones de personas perdieron la vida en eh, la India de ahí continúa Rusia e Indonesia con más de un millón cada uno Estados Unidos con 932 mil y después en Latinoamérica sigue Brasil con 681.267 personas, México con 626.217 y Perú con 289.000 personas. Eh, las cifras indican que la mortalidad fue mayor entre hombres, y mujer, eh, entre hombres que mujeres, con los primeros que representaron el 57% de fallecidos, o sea, el 57% de personas que murieron por COVID fueron hombres. El 43% restante fueron mujeres. Medir el exceso de la mortalidad con respecto a tiempos normales es esencial para entender el impacto que esta pandemia causó, dijo por su parte el director general adjunto de emergencias de la OMS. Hay que comprender la situación de los países que no tuvieron la capacidad de reportar todas las muertes, ni siquiera las causadas directamente porque la víctima no había pasado por un test. En, otro, en otros países hubo interrupción de la atención para, para los enfermos crónicos porque el sistema y el personal estaban totalmente dedicados a la pandemia, explicó la OMS. ¿Qué es lo que piensas? Eh, ¿Empezamos fuerte? ¿Empezamos muy intensos, Yo diría que no. Y yo diría que no, tomando en cuenta que empieza a. Empezamos a ver la luz. Mucho, mucho, muy. Como dijeran por ahí. Muy lejana. Eh, la luz. De, después de este. Este. De este incidente. De este episodio tan horrible a nivel mundial. Apenas estamos como que empezando a divisar. Lo que podría ser. el final. Pero está mucho, muy lejos todavía. Eh, entonces. Pues. Eh, ni que decirles como siempre eh, cuídense mm, yo sé que ya podemos salir yo sé que ya todo, pero tampoco abusen aún extremen precauciones aún el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en lugares cerrados, llámese transporte colectivo eh, trabajos, oficinas en la calle pues ya restaurantes también sigue siendo completamente obligatorio entonces cuídense porque el gobierno no los va a cuidar Vamos a continuar, eh, bueno como siempre aquí, que qué, qué, qué, qué lluvia ¿no? Bueno ahí les va a eh, una información un poco extraña que van a decir qué onda con esto, eh, Trump quería ponerse rudo con México. Eh, en algún momento analizaron la posibilidad de bombardear laboratorios donde se producen drogas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, barajó en dos ocasiones el lanzar contra laboratorios de droga en México misiles en forma clandestina, aseguran el que fue el secretario de, o bueno ahora ministro de defensa Mark Specter en sus memorias de nombre A, A Sacred Ode o Un Juramento Sagrado eh, novela que aún no está disponible aquí eh, Esper relata que Trump le planteó la posibilidad en 2020 para destruir laboratorios donde se elaboran estupefacientes. Es una operación que debía ser secreta según un adelanto que este jueves se publicó en el periódico New York Times. Esper, tú que, eh, esper, esper que estuvo en el cargo entre julio y noviembre, eh, julio del 2019 y noviembre del 2020, cuando fue cesado de sus labores por Trump por supuestamente negarse a desplegar soldados contra, bueno, contra los manifestantes de eh, Black Lives Matter. Dice abiertamente que Trump es una persona sin principios, que dados sus intereses personales, no debería estar en la función pública. En referencia a México, recuerda que Trump le dijo en dos ocasiones, una de ellas en el verano, que los mexicanos no tienen control de su propio país cosa que puede ser cierta, y añadió que podríamos disparar varios misiles Patriot y, elimin y eliminar estos laboratorios sin ruido. Nadie sabría que fuimos nosotros, le dijo y añadió que no se habría tomado el comentario en, en serio, salvo porque estaba mirándolo el presidente a los ojos. Eh, otra de las nuevas sugerencias que Esper asegura haber frenado fue la de un bombardeo que acabó con la vida del jefe del Estado Islámico, Bar al Baghdadi. Trump propuso cortar la cabeza de la persona esta, no podemos decir esa palabra, sumergirla en sangre de cerdo y exhibirla para disuadir a otros terroristas. Esper le contestó que eso equivaldría a un crimen de guerra. Híjole, ¿cómo ven? Eh, ¿Van a comprar su libro? <ríe> Yo sí voy a comprar mi libro porque, hoy de verdad, ¿cuántas cosas ha hecho este señor...? Eh, ahora con todo respeto una de dos o el señor era una marioneta o este de verdad dejó las cosas mucho muy mal porque en cuanto cambiaron de mandato yo creo que todos se dieron cuenta en cuanto se cambió, cambiaron de mandato la verdad es que las cosas allá nuestro vecino gringo nuestro vecino este si sí, nuestro vecino gringo. Eh, cambiaron las cosas, dejó de ser el país más fuerte del de continente americano, bueno, tal vez uno de los más fuertes, y ¿qué es lo que pasó? Pues perdió todo nuestro respeto, tal vez eh, algo más pasó ahí, o tal vez de verdad al señor lo tenían ahí pues jugando, jugando, él jugando a que mandaba, ¿no? Esta es una historia curiosa, continuando, eh, error en el letrero de una banda llamada The Smashing Pumpkins en Teatro Metropolitan aquí en México provocó el despido de dos personas. Todo comenzó con la difusión del de tweet de la banda The Smashing Pumpkins en la que exhibía una fotografía en la que se leía una, un error en la marquesina del Teatro Metropolitan, esto es muy de marca para pasarle a Smashing Pumpkins. Nos vemos pronto, Ciudad de México, escribieron en sus redes. El error provocó que rodaran dos cabezas del personal a cargo. Trabajadores revelaron a Milenio que la banda se encontraba dentro del teatro eh, realizando pruebas para la presentación de esa noche cuando se percataron que eh, el, la imagen en la que se leía de Smashing Pumpkins lo que se derivó que la banda saliera a verificar que estuviera todo en orden. No alcanzó a entender. Smashing... Smashing... Pumpkins, smashing Pumpkins. Lo que derivó que la banda saliera a verificar que estuviera todo en orden. Eh, ¿Hubo problemas? Sí, eh, por ahí ya volaron dos cabezas, pero en fin, digamos que fue por tema de redes. A la magnitud del evento, el artista y la banda. Es muy delicado y entonces ahí fue donde desfavorecieron las redes. Ya cuando salió la banda... Esperen, ¿qué tenemos aquí? Oh. Eh, de acuerdo al personal, el error derivó de un instante en el que se encontraban acomodando las letras cuando alguien que iba pasando aprovechó y recorrió las letras para tomar la foto y publicarlas. <risa> Digo qué fuerte que se quedará sin sin trabajo estas dos personas, no más que nada porque no fue no fue un gran error. Hay personas que por menos hay personas que por más perdón siguen trabajando en sus lugares y son unos completos o completas inútiles. Y estas personas pues lo único que hicieron fue descuidarse, ¿no? Pero bueno, esto es tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Apple, Google, Google, Apple, Google y Microsoft acuerdan eh, el sueño de todo usuario de Internet. Basta de contraseñas, las grandes tecnológicas acordaron que dejarán de pedir un password o una contraseña para iniciar sesión en todas sus plataformas. En el Día Mundial de la Contraseña hubo un acuerdo muy esperado por los usuarios. Eh, aparte de ser 5 de mayo, la, el Día de la Batalla de Puebla, también es el Día Mundial de la Contraseña. El Día Mundial de No me acuerdo cómo lo escribí o el Día Mundial de Es que le puse mayúsculas, por eso no entraba. Eh, las grandes compañías de Apple, Google y Microsoft anunciaron que se han comprometido a crear un soporte común para que los usuarios hagan inicio de sesión sin contraseñas esto abarcará a todas las plataformas de estas empresas tanto móviles como de escritorio incluyendo navegadores la idea es que las contraseñas dejen de ser útiles a finales del 2023 eh, de concretarse los inicios de sesión sin password o sea sin contraseña, será una realidad en sistemas operativos, entornos, plataformas y aplicaciones como Android, iOS o, o Apple, pues Chrome, Edge, Safari, Windows y Mac. Court eh, Knight, responsable de marketing de productos de plataformas de Apple, dijo que está trabajando para establecer métodos eh, para... Inicio de sesión, más seguros que ofrezcan mejor protección. Y así eliminar las vulnerabilidades de las contraseñas. ¿Cómo ves? ¿De verdad crees que esto va a funcionar? ¿Crees que esto va a ser... Eh, muy... Va a ser una cosa bastante buena? ¿Tú qué crees? Yo, la... Yo sinceramente siento que va a estar un poco complicado. Va a estar un poquito... Más que nada porque ya nos están haciendo en extremo flojos. Nos están haciendo en extremo flojos. Porque de por sí ya estamos así como que nada más pones tu dedito en tu celular y ya lo desbloqueaste. Antes tenías que aprenderte una contraseña y cuidado y la pusieras mal más de una ocasión porque terminabas eh, cambiando de teléfono. no eh, Para todos aquellos dueños de michis, de gatos de eh, criaturas que muchas personas creen que son del demonio, esta información es para ustedes, ¿tú sabías que cortarle los bigotes a tu gato podría ser fatal? Esta es la razón, la asociación del gato con el humano lo ha convertido en uno de los animales de compañía más populares, su principal motivo, no sé por qué estoy mirando hacia allá si la cámara está acá. Eh, ha sido su principal motor evolutivo, han sido la necesidad de alimentarse de otros animales y superar la exigente selección natural. Es por ello que este depredador ha desarrollado un sentido adicional para amplificar la información alrededor de su entorno. Dicho esto en español, los bigotes, esos pelillos tan preciosos que los gatos tienen alrededor de sus boquitas. Los bigotes funcionan como una herramienta sensorial. La raíz de los bigotes se encuentra dentro de la cara, los nervios y vasos sanguíneos que da, eh, son una conexión inmediata con su cerebro. El folículo piloso, o sea, la base, la raíz eh, de sus bigotes está lleno de nervios. La punta de su bigote es un órgano sensorial conocido como propio receptor, eh, los cuales a su vez están conectados a su sistema muscular y nervioso. Eh, las vibrisas no solo se encuentran en su hocico También en sus ojos, orejas y patas Al igual que sus parientes salvajes Son cazadores capaces de acechar a sus presas Cuando perciben algo con sus bigotes Rápidamente transmiten información en forma de impulsos eléctricos O sea, hace un sentido arácnido como tal ¿no? ¿Pero qué es lo que le puede pasar a nuestros gatos? Eh... ¿Qué es lo que le puede pasar? ¿Por qué hay tantos anuncios? Y uno solo mío. Cada vez que le quitas un bigote a un gato, lo que estás haciendo es quitarle una especie de sensor. Lo dejas un poco más eh, desprotegido. Si antes ellos podían sentir vibraciones, podían sentir eh, pues sombras, cosas que venían ahora sin sus bigotes, ya no. Pero bueno, esto es para todas las personas que aman a los gatos. Porque los gatos son una cosa simplemente bárbara. Ahora tenemos el día de la madre a la vuelta de la esquina. ¿Qué le vamos a dar a nuestras madres? A ver, como cada año. Eh, yo el año pasado le di a mi mamá. ¿Qué le di? Este. Pues creo que le di vergüenza, ¿no? Entonces, este. Pero este año también. Este año también le voy a dar mucha vergüenza. Y de noche también. Para que no te pase lo mismo, eh, hay cinco actividades que puedes festejar el Día de las Madres, obvio si tienes dinero. El Día de las Madres del 2022 pinta para ser una de las mejores fechas en los últimos tiempos. Pues tras pasar dos años en pandemia, casi podemos, ahora sí se puede festejar a nuestras madres como se debe, o sea, gastando dinero y yendo a comer, ¿como no? Pero ¿cuáles son estas cinco actividades? Eh. <risa> Es ir a ver la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo de la Ciudad de México. Este recuento es para todos los presupuestos. O sea que no, es, no tienes que gastar más que tu... ¿Tú tu, qué? Tu, los pasajes para llegar a la zona. La entrada es gratis. Y en 20 minutos que dura el recorrido podrás aprender un poco más de arte. Sobre la historia del arte. Entonces está bien bueno si... A tu mamá le encanta o no tienes a dónde llevarla, pues llévala al zócalo. Va a estar muy padre. Llévala a ver el ballet folclórico de Amalia Hernández en Bellas Artes. Eh, el, el ballet folclórico de Amalia Hernández está de regreso este mes de mayo con 8 funciones. La primera es el miércoles 4 a las 8 y media, domingo 9 y media y 18 horas, miércoles 8 y media horas, miércoles 15, 9.30 y 20.30 horas. O sea, a las 9 de la mañana, pues, y a las 8 y media. Domingo, 9 de la mañana y 8 y media. Miércoles, 8 y media. Y domingo, 9, y... 9 de la mañana y 8.30. Los precios van desde los 300 pesos hasta los 1,416. Y pueden comprarse en taquilla o en línea. Entonces, igual, pues, este de 300 pesos no es... Tal vez está un poco hasta atrás, pero es una experiencia única que estaría muy bueno, invítala a desayunar, comer o beber algo en una terraza, un gran detalle sería el próximo día de las madres, que por cierto por ahí dicen que va a haber marcha, entonces atentos, víboras, vivos pues, eh, en la zona del centro de la Ciudad de México puedes encontrarte con varias opciones que ofrecen una gran vista hacia monumentos, y plazas públicas como Balcón Zócalo, que eh, Domingo Santo, Arango, Azotea del Barrio, Fincadón, Porf Porfirio y El Mayor. Mm, en este punto sí si tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado porque eh, la gran mayoría, eh, pues en muchos de estos lugares hay gente muy fina, muy despierta, que son capaces de querer cobrar cifras estratosféricas con tal de sacar dinero. Entonces mucho cuidado también ahí. Eh, pues nada más tengan mucho cuidado eh, pues ya, nada más, ¿no? Vayan al Museo del Tequila y el Mezcal en Garibaldi. Eh si sí, a, tu, a tu jefa, aquí qué dice jefa, ¿qué, qué cosa? ¿no? Les fascina, podrían regalarle una visita al Museo del Tequila que se encuentra en la Plaza Garibaldi. Ahí se conocerá el proceso de producción de estos deliciosos destilados, además de que podrían degustar algunos o contratar un tour por el lugar. ¿Por qué no? Número 5, cómprale plantitas en Xochimilco. ¿Cómo ves? ¿Estaría bueno? No sé. Una cosa sí es cierta y es que este también no es necesario gastar mucho. Eh, con ser un buen hijo todo el año, pues ya tienes, ¿no? Ahora que si sí eres un mal hijo, sí. Cómprale un. Cómprale un coche, cómprale un montón de cosas, ¿no? Como vieron, eh, hoy vamos a terminar un poquito más rápido porque se suponía que íbamos a llegar más tarde. Pero bueno. Eh, recuerda que te puedes suscribir a todos los canales, a todos los canales, a todos los podcasts que tenemos en mi canal de YouTube, los podcasts de Fab, que es un hay tres programas ahí, está Amigos y Parejas, que es un programa donde debatimos, amigos y parejas justamente cada semana tenemos un nuevo tema se transmite en Spotify y en YouTube, en punto de las 8 de la noche, todos los lunes los jueves tenemos proyecto inframundo un nuevo episodio sobre un podcast de terror por cierto se liberó el nuevo episodio antier en el cual hablamos de niños eh, psicópatas lo cual está muy bueno eh, aprovechando que es el día del niño en, y también los podcasts de FAB las notas más virales de la semana eh, de momento sería todo muchísimas gracias y recuerden que están en los podcasts de FAB y bueno pues nos escuchamos la próxima semana